fue pues como a las cinco y media por ahí, okay. eh, vinieron y tocaron el timbre tres personas, uno en un CG negro, eran dos jóvenes y una muchacha, una se quedó, la muchacha se quedó en el hombro del muchacho como mareada y me dice doctor venga ayúdenme, que ella está mareada y cuando yo fui me encañonaron, me llevaron todo, me llevaron la cartera, documentos, 12 mil y pico de pesos, eso pasó esta mañanita. Eso fue esta mañanita. ¿Cómo eran ellos? Era una jovencita indiesita con una blusa roja. Ellos eran indiecitos los dos, los tres. Los tres. Eran, sí. ¿Ellos hicieron el atraco allá afuera? O, ¿O penetraron a la quinta? No, no, no, ellos no penetraron. Ellos no penetraron. penetraron. Simplemente Ajá. cuando yo abrí la puerta, que Ajá. me dice que lo ayudara, yo salí ayudarlos. Correcto. Porque yo siempre lo, uno como no sale. Ajá. Y ellos me y me metieron la mano de bolsillo, todo, y se fueron. Se fueron. Él me dice, repítame la hora? Suena como a las 5 y algo, las 5.40 por ahí.